Buenas tardes. El programa sociocultural Siembra de lectores, capítulo de Chiriquí, se complace la tarde de hoy con la invitación que hizo la magíster Julie butek al poeta Melitón Robles Esquina, uno de mis poetas favoritos, además gran amigo, en lo personal y de Siembra de lectores. Por eso es una, tira, una tarde de fiesta. Todos los que están a través de las plataformas múltiples, Facebook, Facebook Siembra de Lectores, Instagram, LinkedIn, YouTube Live, mi página web, las que recuerdo así, pueden seguir en vivo la transmisión y se van a dar cuenta que no estoy exagerada. Es uno de nuestros mejores poetas. Adelante, Julie, con tu presentación. Buenas tardes, Círculo de Lectores, capítulo de Chiriquí. En primera instancia, a nombre de la Secretaría de Análisis Literario del programa sociocultural Siembra de Lectores, dirigido por la escritora Rosmarie Tapia, quiero agradecer al escritor Melitón Robles Esquina por aceptar la invitación para la escucha del análisis de su primera obra titulada Aunque la Sangre, no pese más que el agua. Gracias, directora fundadora Rosmarie Tapia, Laura Nieto, coordinadora. Canta mi voz, la suya dirige, los versos se alinean dando luz al poema, Melitón Robles Esquina, aunque la sangre no pese más que el agua. El autor cataloga la obra como su boleto al mundo de la poesía. La tinta refleja la expresión en su escritura utilizando composiciones épicas, narrativas con un tipo de verso específico donde el ritmo se mezcla con las palabras utilizando elementos propios que caracterizan su poesía. Abre una a una las doce puertas que nos introducen a sus sentimientos, sensaciones y emociones en toda la extensión de sus versos, dejando aflorar los recuerdos, añoranzas, Ausencias y el sacrificio, como sinónimo de desprendimiento, develando sus sueños, viajando en el tiempo y el universo. Hace un llamado a la humanidad con una clara crítica social, plasma desde el corazón las creencias religiosas inspiradas en la sagrada palabra. Rinde homenaje a poetas clásicos que son parte de su esencia. Melitón Robles Esquina es un poeta reflexivo veraz y espiritual que le rinde tributo al amor profundo, compañero y parte fundamental de su vida junto a la simbología de la energía que emana un eje de virtudes y raíces en un hermoso lenguaje poético. Les voy a compartir uno de mis poemas favoritos. Se titula La casa de los sueños. He vivido soñando hasta morirme. De ver cómo algunos sueños se extinguieron en la oscuridad de la noche. Quizá no eran los míos. Tal vez nació para un cazador más diestro. ¿O es que mis sueños se habrían cristalizado con un imán que integra sus destinos? Para que conozcan un poco más acerca de la trayectoria profesional del escritor, voy a leer algunas notas. Melitón Robles Esquina. Panameño de nacimiento, egresado del programa de formación de escritores del Ministerio de Cultura de Panamá en los géneros poesía y cuentos. Ha participado en talleres de poesía de los escritores Salvador Medina Barahona, Javier Medina Bernal y Javier Romero, en grupos de estudio y recitales de Panamá Poético dirigidos por Edwin Chacón. Colaboró en Poemas de la Pandemia una publicación de la revista Middle Atlantic Review of Latin American Studies 2021. Ese mismo año participó en el Encuentro Internacional de Escritores Latinoamericanos del Siglo XXI por los Bicentenarios Perú y Panamá, organizado por el Círculo de Embajadores de la Paz de Perú y el Duende Gramático, graduado con honores de la Escuela Profesional Isabel Herrera Ovaldía. Licenciatura en Contabilidad, Universidad de Panamá. Maestría en Administración de Empresas con Especialización en Finanzas en la Universidad New Haven, Connecticut, Estados Unidos. Obras publicadas. Aunque la sangre no pese más que el agua, año 2015. Tierra sobre tierra, año 2017. Y su tercera publicación se titula Panamá bajo la lluvia. Es un honor para nosotros darle la bienvenida en esta tarde tan especial al escritor Melitón Robles Esquina. Adelante. tardes a todos. Eh, quiero primero agradecer, primero agradecer al programa sociocultural Siembra de Lectores, a su directora fundadora, Rosmarie Tapia, a por el capítulo de Chiriquí, a su coordinadora Laura Nieto, eh, por abrir este espacio, ¿no? cedernos este espacio en el día de hoy para que se haga el análisis de mi obra y podamos conversar con ustedes. Eh, a todos los que nos acompañan también le agradecemos y muy profundamente a Juliette Boutet por tomarse su valioso tiempo para leer y analizar esta obra mía y venir el día de hoy a presentarse a la audiencia. Eh, este fue mi primer libro, Aunque la sangre no pese más que el agua. Eh, 2015, en 2017 llegó Tierra sobre Tierra y este año, en el mes de marzo 2022, llegó el sitio aquí que se llama Panamá bajo la lluvia. Entonces, eh, como los hijos, ¿no? eh, son diferentes, los eh, queremos igual, siempre es el camino... Eh, empezarán las críticas, los comentarios de las personas que lo leen eh, y dirán, este es más bonito que el otro, este me gusta más, tiene los ojos azules, el otro verde y es así, porque cada libro tiene su particularidad física, como si fuera un ser humano es como un árbol que tuviera diferentes ramificaciones cada vez que te pasa una página y entonces... Nos vamos a sorprender cuando a algunas personas le gusta de un libro algunos poemas, de otro libro le gusta más otro, y en cada libro van a encontrar poemas que gustan más que unos que otros. Sí. Eh, me ha sorprendido ver personas que a veces llegan y le dicen, oye este poema me gustó por estas razones, ¿eh? poemas que más nadie me había comentado. ¿sí? Cuando vieron otros que en grupos sí llamaron más la atención por X situación y, y fueron dándose eh, los comentarios. Este primer libro fue el trabajo de muchos años. En el 2015 que lo publiqué, habían poemas que tenían más de 25 años de estar guardados en una gaveta. Eh, como lo he dicho en algunas otras ocasiones, como contador le dediqué mi vida al trabajo 24-7. Los que conocen eso de estar metidos en las declaraciones de renta, eh, preparación de estado financieros, cierres contables mensuales, trimestrales, eh, le dediqué mucho tiempo a mi trabajo y creo que por eso la literatura la dejé ahí. Es algo que me apasionaba, me gustaba. Iba escribiendo poco a poco, pero nunca se culminó nada. Hasta el 2015 eh, ya mi esposa más que todo me fue empujando. Oye, me tienen una serie de poemas ahí, ¿qué vas a hacer con eso? Haz algo, tíralo a la basura. Entonces ahí fue donde llamé a, a la Universidad Tecnológica y pude hablar con... Enrique Jaramillo Levi que por mano de él fue recomendado Salvador Medina Barahona, y con él fue que en el 2015 nos sentamos a, él me propuso hacer un taller especializado de poesía y entre taller y revisando lo que tenía, al final subió este primer libro que Juliet muy acertadamente ha, ha hecho un análisis y nos ha presentado el día de hoy eh, un libro querido, ¿no? Por, con él logré cristalizar algo que quizás estuvo dormido por mucho tiempo no esperé que iba a suceder en ningún momento y sucedió y fue algo que me alegró y me, y me contentó ¿no? eh, como dijo Juliet hay, hay mucha lloranza eh, hay poemas, un escrito mi madre a seres muy queridos que, que por situaciones fallecieron y también un homenaje que le hago a mi padre ¿no? por ese esfuerzo y trabajo de que hizo de educar a 10 hijos, eh, no era fácil y ahí viene el problema de zapatos. Eh, también quiero agradecer, eh, no dejarlo por fuera, a Salvador Medina Barahona, escritor, poeta, gestor cultural, porque él fue el que me tomó de la mano muy serio y me dijo ven, por aquí es el camino, cuando lo conocí, la mayoría de mis poemas eran filmados, porque desde muy temprano me regalaron un libro de Rubén Darío. Y fue con Darío que empecé yo a amar la poesía y a escribir. Entonces me volqué fue a escribir en la mayoría sonetos. Todavía por ahí tengo sonetos, no más rimados de escrito que, que los miro y quizás salga algo interesante de alguno u otro. A veces me río, ¿no? Pero fue Salvador, ¿no? Con esa experiencia que él tenía que me dijo Oye, ven, por acá hay otro camino. Y me enseñó lo que es un verso libre y a leer otros poetas que no conocía. Y así fue enriqueciendo yo mi, mi, mi experiencia ¿no? con toda esta gama que es la literatura en, en la poesía. Eh, no sé si en el público alguien quiere hacer un comentario quiere hacer alguna pregunta. Buenas tardes a todos. Yo leo a Militón desde su primer poemario y causó una gran alegría porque cada vez que nace un poeta debemos hacer una fiesta porque la celebración de la palabra es poesía a mí me encanta la poesía y yo leo poesía los domingos y yo recuerdo que cuando yo leí Panamá bajo la lluvia, ya yo había leído dos veces, pero la poesía no deja de cautivarme, no deja de sorprenderme. Temas variados, lo lírico, la nostalgia que se siente, el tema social tan cercano, también la ecología, pero esta vez el poeta hace una mirada introspectiva y nos cuenta sus sentimientos. Melitón es testigo de sus emociones. una poesía que se enmarca en la problemática social que llamó la atención, la dignidad de un indigente cuando le preguntan si ha comido y él responde que toca ayuno. La poesía desde la miseria, al buen poeta, evocó emociones profundas y de contrastes en mí porque a pesar de la miseria, ese hombre lo había perdido todo, no tenía nada, pero conservaba la dignidad. ¿Cuántas personas lo tienen todo y han perdido la dignidad? Entonces, ese fue como, una, como un golpe para mí ver ese contraste de ese indigente que con hambre dice, toca ayuno. No dice, no tengo comida. Yo le estaba comentando a, a Melitón que yo asiduamente leo el poema Temporada de caza. Salí a cazar dragones en la noche y encontré a algunos compañeros, yo diría de literatura, escupiendo fuego bajo mis pies. Por eso cargo mocasines de hielo contra las serpientes. Por eso no me derriban. Aún mis enemigos, algunos se les como lombrices, algunos se paralizan con mi hielo sobre el cuello, momias disecadas. Todos en determinado momento de la vida recibimos ataques, ataques muchas veces inmerecidos. Cambié oficina por literatura con la licencia del poeta. Porque cuando yo disfruto ese poema, cada vez que yo veo un ataque injusto, yo busco el libro y lo leo en voz alta. Porque para mí la poesía hay que leerla en voz alta. Mucho mejor cuando se la lea uno el poeta, o Julie que lee también poesía. Debemos ver cómo promovemos. Mira, desde la narrativa yo promuevo la poesía. Yo promuevo la poesía desde la narrativa, porque se van acostumbrando los chicos a leer poesía. Tú le pones una poesía, leen la novela y dice, mira, ve, la poesía esta. Conocí a Melitón Robles Esquina. Yo le voy a pedir permiso un día a Melitón para poner un epígrafe poético de su autoría. Cuando Salvador, cuando Salvador Medina Barahona se ganó, el miró. Me llamó un chico, yo no me había enterado. Y dijo, tú sabes cómo son los muchachos, el hombre que escribe detrás de su libro se ganó el premio, el premio miró en poesía. Dijo, Salvador, yo sabía poesía, Salvador, y yo llamé a Salvador y dije, Salvador, no puede ser. Digo, mira, pero cómo él se alegró, porque ya él había leído una reseña y un epígrafe poético. Esa es la contribución que debemos hacer los narradores con los poetas. Invitarlos también a, este, a, este, a esta fiesta. Porque cuando el invitado es un poeta, es una fiesta. Yo le quiero dar las gracias a Melitón por haber aceptado. A Julie por haber hecho un análisis tan profundo y acertado del libro de Melitón. Y Melitón, ya tú sabes que yo cambié una palabrita. Porque cambiar esa palabrita me hace muy feliz. Y calzo, mocasines de hielo. Gracias. Señor eh, Melitón, como lectora me gustaría hacer un breve aporte. Eh, para mí fue un gusto poder leer sus dos obras. Sé que la tercera ya el lunes está en mis manos, estoy muy emocionada por eso. Gracias. Eh, pero además quiero decirle que como lectora, el conectar Nuestros sentimientos, el alma, la cabeza, lo que pensamos, lo que sentimos con el corazón es muy importante. O sea, esa sensibilidad que usted plasma en todos sus escritos para mí eh, fue algo inolvidable. Entonces, como lectora me siento muy feliz porque ese sentimiento o esa conexión muchas veces es difícil de lograr porque no todos los escritores llegan al alma de los lectores, entonces quiero darle las gracias por ello escritora Rosemary Tapia eh, con nosotros esta tarde también se encuentra eh, la escritora Lilibet Mendoza Corro, ella es la autora de el eh, bestseller eh, Relatos Desconocidos del Istmo si una vez, volumen 1 y le quiero dar las gracias porque ella también es miembro de Panamá Poético al igual que el escritor Melitón Robles Esquina y mi persona, y quiero darle las gracias a ella por acompañarnos en esta tarde. Así que ese es mi aporte de escritor. Muchas gracias por todo. Cómo no. Gracias. Eh, bueno, voy a aprovechar sobre el comentario que hizo Rosmarie. Eh, eh, vivimos en un mundo que, como podemos ver, ha llegado a unos niveles que creo que como humanidad nunca hubiéramos querido. TV Guerras. Eh, tuvimos recientemente aquí en Panamá un mes prácticamente de cierre. En, en teco, como dice la palabra en el altazgo. Y ese poema que ella dice que le gustó de temporada de casa. Y sí cala mucho y, y no es el primer comentario, varios me han comentado porque los poemas llegan ¿no? a los lugares y la gente se va identificando, y sobre todo en los trabajos, no y, y en esto que tenemos los compañeros de escritura, donde debemos haber ido un compás para, para amistad, para ayudarnos los unos a los otros. ¿Y qué, nos, qué es lo que nos encontramos? En, en este primer libro hay un poema que se llama Serpiente, y, y me acuerdo que también llamó mucho la atención porque eso, ¿no? Un lugar de trabajo donde debemos trabajar en equipo y encontramos estas luchas y estos problemas que al final eh, no ayudan para nada. ¿no? Entonces la gente se frustra, eh, se siente, no quiero trabajar en este lugar y de ahí salen. ¿no? Voy a ver si me gusta para compartirselos, porque de ahí creo que también es donde viene el otro de temporada de casa. Así. 29. la serpiente se arrastra y se sienta en escritorios de oficina diestra en su poder de persuasión conspira, controla manipula su piel es una gama de escamas falsas, destilando devotos misticismos con una coralilla que de rojo y negro viste, ángel sin alas Endulza manzanas con ecos de fraude. En ella enreda, ella asfixia, ella tortura. Sus víctimas, tan ingenuas como Adán, Desnudas lamentan su desgracia. La oficina, fin de estado de demencia. Excelente. De ahí vino ese otro poema que se llama Oscuridad en el mismo libro. Y es de eso, a pesar de que pasan tantos años, ser humano después de estar en otra pelea ya por, por que esta humanidad crezca, que haya más amor eh, seguimos en oscuridad y les leo el poema, nos dice a pesar de que muchos vientos han soplado dejando atrás las rudimentarias cavernas, el ser humano continúa antillerado en su oscuridad el fuego no ha servido para iluminar ni su paz ni su camino poco de hambre, una asfixia financiera, una catástrofe de insomnio, basta. Quizás, a millones de años luz de heridano de retículo, con nuestras ondas espaciales abracemos otro fuego, y aún, semidormidos, encontremos en su sombra lo que a golpes hemos estado buscando. Así es, así es. Y casi siempre las sombras se acercan a la luz. Así de fácil. Entonces uno lo tiene que tomar. Esos ataques como un homenaje al mérito. Por algo te atacan. No te van a atacar gratuitamente. La sombra siempre se acerca a la luz. No para brillar. Sino para que la luz se oscurezca. Ese, ese es el gran la gran sorpresa que uno se lleva en la vida, pero uno no tiene que detenerse por eso. Todo lo contrario, que te sirva de combustible para seguir adelante. Vamos a ver aquí los participantes. Entró la El escritor, por favor, lea para nosotros la grandeza de la poesía. Ese también es uno de mis favoritos, es precioso. Precisamente ese lo tenía ahí para, para para leérselo porque yo creo que con este libro yo creo que le hizo un homenaje a la poesía de esa forma porque así fue, ¿no? Cuando yo llegué y hablé con Enrique Jaramillo Levi, él me... me ya conocer a Salvador Medina, ¿no? Así me sentí, me agarraron de la mano y me llevaron este, este, este bosque enorme, donde ya habían estos grandes poetas, eh, unos me dieron la mano, no solo poetas, escritores como Romarita, Tapia, me dieron la mano, sin yo pedirles nada, me, me ayudaron en todo momento, eh, otros me miraron hace mucho a la distancia, otros en sus pedestales, como que, ¿este quién es? ¿a dónde llega? Y de ahí sale este poema, ¿no? la grandeza de la poesía, porque ese era yo, perdido en este bosque y empezando con esta gran persona. Y dice así, me he perdido en un bosque embrujado de poesía, he encontrado poetas más grandes que un secuoya, este arte es vedado a las diestras hormigas, cuando el suelo es sagrado en tierra de gigantes. ¿Cómo he usado entrar al Olimpo de Borges? al banquete de Safo de Darío de Neruda. En vigilia me orillo a la sombra de un cedro, quizás pueda robarme el fuego de los místicos, o me caigan migajas de Hugo o de Verlaine o Vallejo me lance algunas hojas de albahaca. El poeta recoge lo que el eco le manda, y hay palabras ansiosas al portar de su puerta, alineándose en versos, esperando escuchar una voz que les diga, tú levantas y llame". No sé si había algún comentario algo, ahorita no saludar y agradecer a nuestra amiga Liliana, que también está conectada desde Chiriquí. Bienvenida si quieras algún comentario también. Gracias eh, por esta oportunidad de escuchar nuevamente sus versos. Eh, siempre admiro el talento la, la belleza de, de sus textos. Felicidades. Gracias Liliana. Eh, bueno, les comparto uno más. Eh, este, este poema lo escribí en 1989 cuando falleció mi madre. Y fue un homenaje que le hice a ella. Son de los pocos poemas que se que quedaron con rima. Se me respeto por eso, ¿no? El eh, homenaje que hacía y, y el recuerdo de mi querida madre. Que eh, Justo unos días antes de la estación, o sea que fueron dos tanganazos de, unos, de, un solo, de una sola vez. Dice así: Sirva mi madre, de consuelo pleno, saber que tu morada está en el cielo y que en las noches frías como el hielo, soñando mi confortes en tu seno. Pudo la muerte con mortal veneno cubrir mi alma de tristeza y duelo, pero si digna levantaste suelo, vivo calmado, en paz sereno. No puedo más que contemplar su el cielo azul donde dejas tus huellas, con mi dolor qué hacer a madre digna, que no levante ante mi Dios querellas, porque infinita su bondad redime, al conservarte viva en las estrellas. Bellísimo. Bueno, quiero ofrecerle al señor Malete Melitón, quiero felicitarlos por esas um, líneas tan hermosas en esos poemas, ese sentimiento, esa alma dejada en cada línea, ese corazón tan llano, con unas letras tan bellas, con... Un poema hermosos que llega de humanidad, de sentimientos profundos. Te felicito, Melitón. Son Gracias. hermosos, son hermosos. Gracias, Lina. Eh, ahí le comparto otro. Dice que hay, hay momentos, como dice uno de mis poemas en mi último libro, para más bajo la lluvia, que a veces tenemos que... Soy, soy una coladera de tanto morderme la lengua. Él dice es el poema pero este está en mi primer libro y dice palabras dulces y es porque me acuerdo que lo, lo escribí cuando en esos tiempos por allá tuve una pequeña pelea con uno de mis jefes y entonces yo le decía a Dios mío dame palabras dulces y dice así haz mis palabras dulces, dulces creadas con miel no para ofensas que lleven tus signos como ofrendas y así brillen, candentes Luces, luces. Señor, de esta forma me conduces, a no ser sujeto de contiendas. Mi boca encamina por tus sendas, y justo así mi empeño no reduces Si necio yo pecare desbocado, por dichas palabras adversado, suave, suave, doblegado, me las trago. Haz mis palabras dulces, dulces, y mi trago al final no será amargo Ese fue otro de los poemas rimados que tenía ya más de 25 años de estar por ahí y salió a la luz con este libro. Si trae algún comentario, le hago otro. Bueno, este fue uno que le gustó mucho a Rosario en aquel momento: se llama El Talento. Tantas cosas sabrán del talento, como uno lo aprovechan, otros lo, lo desperdician. Y así dice el poema El Talento. El talento se pinta de guerra. Sediento de éxito le patea el ombligo a la fatiga y al instinto mediocre. Se niega a esperar que la suerte le provea su jornal o su pan con más calma. Al agua se arroja valiente y soñando se ahoga. Recuerdo, recuerdo que ese poema me encantó a mí. Lo recuerdo. Hay otro que se llama Astilla, ¿no? ahí este libro fue escrito, publicado en el 2015, estamos en 2022, como le comentaba, todos los sucesos que se en este país hace por un mes, durante un mes de cierres, todo lo que costó en millones a productores, empresarios, la misma población. Y un poema que escribí, que se publicó en el 2015 como todavía tiene vigencia, porque eso sucede, ¿no? Vienen contiendas políticas, promesas, y al final en eso quedamos, en astillas. Y dice así el poema. En el umbral de políticas contiendas, los rostros se venden como nobles, seducen a tontos, locos y cuerdos por igual. Al menos eso creen, que embaucan a un haste soñadores La esperanza, en tanto, arrulla las simientes de unos pechos cansados abatidos Un voto se cambia por comida Un espejo ruin luce sus dos caras Hay palabras que se olvidan detrás de un estornudo En fin, el futuro sabe a nada Pasada la contienda Disueltos sus fragores, los pobres visten sus caras agrietadas. Reinan como antes los vicios, los golpes, las navajas. No sé si alguien quiere hacerle un comentario, decir algo más. Yo quiero hacerte una pregunta que es muy usual, que le hacen los lectores a sus escritores. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cuándo Melitón se sienta a escribir poesía? Hoy día le puedo responder que me siento a escribir poesía cuando, día cuando, cuando nace. Yo en estos días terminé de leer nuevamente el libro de Rosa Montero de... La, la loca de la casa. Y no sé a los que. bueno, Romeli, que está aquí escribiendo también Liliana, y, y Lisbeth que ha pasado ya por esas experiencias. Y, como dicen en algunos libros cosas, a veces como que escuchamos voces. Yo no sé de dónde salen que estoy acostado y está ahí rumiándome algo en la cabeza y tengo que pararme, tengo que pararme a escribirlo porque si no lo pierdo, se me olvida. Y de ahí vienen los procesos, ¿no? ahí vienen los procesos, creo que hay momentos en que uno siente inspiración o que estoy viendo alguna película, algo me llama la atención, leyendo incluso un libro y frases o palabras que, que me dicen algo y voy escribiendo, ¿no? voy escribiendo y de ahí van saliendo los poemas, eh. hoy día también historias porque estoy escribiendo cuentos, también ahora. ¿no? Y, y, y creo que de ahí empieza el proceso. ¿no? Eh, no lo veo así como que llego y me, me paro a las ocho como si estuviera trabajando y bueno, me siento aquí en una página en blanco y ahora que voy a escribir. Eh, las cosas van saliendo y son los, en los momentos del día que uno se sienta con lo que tiene y empieza a crear todo esta, este mundo ¿no? de, de imaginación. ¿no? que Al final se traduce en un poema o un cuento. Entonces, a veces no hay tiempo de copiar grábalo en tu celular sobre todo cuando es un sueño porque llegará el momento en que soñarás que estás haciendo una poesía como me pasa a mí cuando estoy escribiendo que me llega un final y no hay tiempo de buscar un papel grábalo en el celular y no se te pierde nada y después los transcribes oh, sí. una de las cosas que hago es que cuando no encuentro el papel o no, encuentro el papel, o no lo tengo cerca agarro el whatsapp y escribo y lo mando a, se lo mando a mi esposa la me acuerdo que la primera ella me dice, ¿y eso qué? Digo, no, tú guárdamelo ahí que yo lo agarro, que eso, eso es algo que tengo para, para la escritura. Entonces ella ya sabe y pues, no sé, conoce, ve, ve algo que no le suena o esa locura. Bueno, él, él, él solo sabrá qué está haciendo. Cuando dijiste que oías voces, dice que cuando el escritor está consciente de que oye voces y no está loco, no es un esquizofrénico, es que ya es un escritor probado. Ya no, no hay sorpresa. Ya sabe que esas voces son parte de la creación. Hay algo como que a veces te eh, te, eh, te llega y no te suelta, no tú estás ahí. Oye, y esto por qué? Y, y comienzan como como, la, como dice el poema, las palabras se van uniendo ya sol y van y tú estás con la cabeza en lo mejor que me para escribir, porque esto no lo puedo perder. ¿no? y de ahí han salido buenos poemas no eh, eh, eh, la prueba está en un libro ¿no? Panamá bajo la lluvia he tenido la oportunidad de verlo ya eh, los que no, está en venta en los Smith y en la casa del escritor en la librería de, del ministerio en el Campo Viejo eh, voy a leerles un poema aquí para presentarse y, y, y el que lleva el libro de, el nombre del libro, Panamá bajo la lluvia este año la lluvia no nos han soltado, ¿no? cuando la gente se está quejando por ahí mucho en los WhatsApp, y le digo, oye, no deje de comprar tu libro para abajo la de lluvia, así se lo voy introduciendo, y dice así, la lluvia arrastra la basura pútrida, y deposita en las puertas, el carajo destemplado del escalofrío humano, no se puede salir a la calle, sin que se resfrien los pies, sin ver a los vecinos pedalear en vacías sobre el agua que inunda los valles de sus casas. Otros bailan al compás de los truenos, enloquecidos con una escoba que no barre la bataola de mareas altas. Los autos flotan corchos de metal, mientras lascas de mierda reportan su estrellato. Los animales domésticos enloquecidos no encuentran el arca de Noé, no conocen la historia del diluvio, el misterio de la llovizna. El aguacero no dora su píldora, todo lo empuja, la calle es un río sin freno. Pero no hay temor en la inocencia de los niños. En racimos surfean el aire de las horas improvisadas por el mal tiempo, hasta que el cielo decide cerrar su boca. En este poema les presento el libro Panamá bajo la lluvia. Espero yo, que tengan oportunidad de. Yo quiero hacer un comentario de la calidad la calidad estética del libro, porque la calidad poética ya está probada. La calidad estética del libro, ustedes cuando lo compren se van a, se van a dar cuenta de que es una joya. Y está bajo el, el, el editorial cultural de Salvador Medina, El Duende Gramático, que es garantía de excelente calidad poética y estética. Y también la, la portada del libro que es un, una pintura del pintor panameño Alexis Benalcázar que nos autorizó a utilizarla. Eh, muy conocido en Panamá y ha ganado su premio y, y es una belleza cortada lo que me, me permitió utilizar en este libro. ¿Y el diagramador? ¿Quién fue el diagramador? El de este libro fue Jairo Yaurado. Muy buen trabajo hizo Jairo, excelente trabajo. Es que Salvador exige calidad también. El equipo de Salvador es muy bueno. No sé si hay alguna pregunta, algo. Este, bueno, el segundo libro, no es el que estábamos hablando hoy, pero también de repente le regalo un poema. Perfecto, adelante. Siguiendo más o menos la temática de lo que hemos hablado, no se llama La niebla que bebimos. Nosotros, los que jugamos al alfil en los tableros, ajenos al dolor que arde en la sombra, hemos sangrado como rocas de pronto demolidas hasta las costillas, insultando y ofendiendo al mismo Dios. ¿Será por el salitre de la niebla que bebimos? Hemos lapidado los tropiezos, de manos que ayudaron a levantar el agua de las cuencas, olvidando que los triunfos solitarios pasan, olvidando que el barro se transforma y no se perpetua, que un velero navega contra cualquier viento si remamos más de dos. Turbados en cegueras de egoísmo, viajamos luchando como vástagos de Adán contra un monstruo de tentáculos de miedo, Quizás esperando a que la oficina reaparezca e intente con su gesto persuasivo mostrarnos de nuevo el paraíso. También hay uno que creo que le mucho a los maridos. El poema dice así se vive, sufre, se ríe y se llora, y el hombre olvida que de cenizas brota. Cuando el amor, la única esperanza, ha sido sepultado en el olvido, solo se escucha el crujir de dientes entre bombas y guerras sin sentido. No puede el miedo consolar al llanto y un alma noble esculpir un himno cuando la sangre de inocentes se derrama por creencias, fronteras y racismos. Brilla luz en la caja de Pandora, el amor se levante dando brincos, para que en medio del dolor y del espanto se viva en hermandad fuera del mito. Eh, a, al poeta que nos ha deleitado esta tarde, yo quería hacer una pregunta porque de pronto escuchando tantas palabras hermosas y mensajes aleccionadores de vida, me puse a pensar por qué el Ministerio de Cultura no tiene una página en, en los periódicos que sea dedicada precisamente a la poesía. Se me ocurre en este caso por los mensajes, porque son cortos, pero son profundos y son ejemplos de vida y mensajes de vida. No, no sería conveniente, no sé cómo, se me ocurrió que el Ministerio de Cultura pudiera, pudiera hacer eso para que la población tenga acceso a, a, a, a esa lectura que es corta, pero que es un ejemplo y que ayuda a, a educadores o a lectores sencillamente que, lean, que leemos los periódicos y que pueden ser utilizadas en los colegios, en las escuelas, para que la maestra como una herramienta más o el docente como una herramienta más los utilice. Cuando eh, en, en el Museo Valdía, eh, perdón, en el Museo La Casona y en el Museo Valdía también, hay cantidad de periódicos de inicios del siglo XX y que siempre mantenían páginas culturales. Yo sé que ha habido intentos en Panamá, las, las, hemos leído sobre todo cuando, cuando los periódicos tenían esto, tenían eh, panfletos, no panfletos, tenían esto, publicaciones más extensas sobre literatura y sencillamente sobre cultura, pero eso ya se perdió, ¿no? Eh, no sé de quién sea la tarea, si es que las publicaciones en periódicos son altamente caras si el Ministerio de Cultura piensa que no, si los mismos escritores piensan que no. Pero ya les digo que a mí me llamaba mucho la atención al leer esos periódicos, en mis investigaciones o en las lecturas del material esto, que teníamos en el museo, la cantidad de, de, de páginas literarias que mantenían los periódicos y que hoy no se ven. Así que sencillamente el comentario no era solamente para decirle a, al poeta que sus mensajes son tan hermosos, tan preciosos, tan necesarios, tan necesarios en la vida, que es una pena que no todo el mundo tenga acceso a leerlos, sino lo que nos gusta la lectura y compramos un libro, ¿verdad? Que son bastante o cada día más. Pero eh, con relación a eso, ¿qué me puede decir si ha, ha habido algún intento de renovar esa buenísima que para mí es una una buena acción de parte del sería una buena acción de parte del del ministerio de cultura o de los mismos periódicos que ahora no quieren nada gratis por supuesto eso era todo muchísimas gracias y gracias por deleitarnos con esas con esos poemas hermosos bueno para responder hasta donde se bueno el ministerio de cultura el ministerio de cultura nos ayuda a los escritores a, a que los libros se pongan en venta en la librería del escritor que, que la manejan ellos y que está en el casco viejo, ¿no? ahí cerca del, ¿cómo se llama este? De Santo Domingo, ¿no? De esta iglesia que le de Santo Domingo, ahí donde está. Exacto, ahí, eh, Eso lo sí, hacen sí. ellos, ¿no? Ahí nos cierto, permiten cierto. un espacio para vender nuestros libros. Cierto. La estrella de Panamá también eh, permite, porque yo he publicado varios de mis poemas ahí. Eh, los sábados, los días sábados ellos publican eh, un cuento o un poema de que, que, que se acercan ¿no? ellos tienen esa puerta abierta ahí eh, no, eh, le, le, el periódico no nos cobra nada por eso, lo hace gratis y la Universidad Tecnológica de Panamá tiene una revista maga que se ha publicado por años y todavía se publica eh, ahora mismo están haciendo una última edición donde me solicitaron eh, unos poemas míos para para presentarlos en la revista, ¿no? Y, y ahí sí eh, va a encontrar poemas, no, no solo de, no solo poemas, va a encontrar cuentos, y poemas de, no solo uno, de varios escritores panameños e incluso de escritores eh, extranjeros que residen en nuestro país, ¿no? Y que están en este, este ambiente cultural y literario del, en, del La Panamá. próxima vez y que haya el... una reunión, voy a ver si traigo de esos periódicos antiguos que al que, a los que yo tengo acceso para que vean. La cantidad claro. de publicaciones que hay de este tipo, ¿no? Porque, por supuesto, que la revista Maga o que la oportunidad que da el Ministerio de Cultura para presentar los libros y venderlos, pero yo hablaba de una difusión mayor. ¿no? Profesora Dalba, le tengo Ajá. una buena noticia. Sí. Están conectados, en siembra de lectores, niños, jóvenes, porque acuérdense, sí, claro. y están escuchando al poeta en viva voz, y nosotros hemos... claro cobertura hasta de más de 3.000. En días pasados, como están en mi página web y no necesitan redes sociales, se conectaron 9.600 personas. es una maravillosa noticia. Pueden irlo, lo van mandando y lo mandan y qué bueno escuchar al mismo poeta leyéndonos sus poesías. Eso es maravilloso. Entonces, a través de esto en todas las redes sociales siembra de lectores en mi página web, ahora yo se los voy a mandar a ustedes para que también lo divulguen, el video editado van a escuchar y les va a ir gustando la poesía porque la poesía cuando tú la lees, ok, pero cuando tú la escuchas con toda esa melodía con todo ese mensaje que te llega directo al corazón eso es Invaluado, entonces invaluable. Le, tengo, le tengo esa noticia, a, a es mil y pico personas en, en vivo y después la siguen viendo porque la divulga, entonces eso, te, esa, esa cobertura. Eso es maravillosa noticia por supuesto Rosemary, pero por ejemplo a mí que me encanta ir a la Biblioteca Nacional y que la Biblioteca Nacional es un receptáculo de una riqueza increíble. Para mí, para, para mí, ¿verdad? No sé, esto es, es una oportunidad maravillosa verlo escrito y ver que semejante que antes, claro, no había redes sociales, no había nada de esto, ¿verdad? No había nada de esto, pero que hubiera y que hay y que existe esa, esa riqueza que recoge la biblioteca, que guarda la biblioteca como si fuera un tesoro y que los niños también van allá para verlo, para verlo ¿no? y tenerlo en sus manos, para mí esa es una experiencia muy saludable y muy enriquecedora, no solamente, que es una maravilla que se pueda hacer eso, que usted me está diciendo que hay 9000 personas al mismo tiempo, eso es la modernidad, por supuesto, pero este, ese acceso, ojalá los niños tuvieran la oportunidad de ir todos los niños a la Biblioteca Nacional y ver lo que allí hay, que es una riqueza que Mucha gente no se imagina que existe, mucha gente no se lo imagina, y esto eso es una parte de toda esta divulgación de, de, de los escritores y del pensamiento escrito que tiene cada uno de ellos. Y por supuesto, escucharlos, escucharlos es una maravilla, ¿no? Es una maravilla y que antes no se tenía esa oportunidad. Eso así es. es, así es. Gracias, gracias. Me gustaría hacerle una pregunta a Melitón. Ajá. Melitón, he leído eh, sus obras y se puede apreciar un extraordinario eh, desarrollo, eh, una mayor eh, evolución en cuanto a, a la práctica literaria, en cuanto al quehacer mismo literario eh, en el logro de un verso eh, poderoso y que pues refleja que hay ya un, un eh, aporte literario que tiene calidad y ma madurez. ¿Cómo considera usted que su, su obra eh, se incrusta en el momento literario que estamos viviendo en Panamá? Cómo, ¿Cómo podría articularse esta, esta forma de expresión suya, muy propia en el conjunto de estas producciones eh, poéticas eh, nacionales que están este, orientadas hacia ya eh, ese encuentro más eh, directo con el escritor y, y a la vez con el, con el lector? O sea, hay un diálogo que nos permite, pues eh, eh, encontrarnos. A ver si puedo responder, Viviana. Si ¿Sí ves el, el libro que escribí en el 2015, 2017, otro y 2022, eh, van con un hilo, como tú dices, de madurez, hay un cambio que ha tenido y. Y eso ha sido gracias a, a que en todo este periodo de tiempo he estado asistiendo a talleres diplomados, eh, talleres avanzados de poesía, leyendo cada día más. Eh, eso lo, nos ayuda a desarrollar, ¿no? y, y ir mejorando lo que, y perfeccionando lo, lo que hemos estado haciendo. Eh, quiero entender lo que me habla del contexto. Eh, mi, eh, en este último libro a diferencia de los otros dos eh, como ya creo que lo mencionó Rosmarie eh, sí me atrevo como me atreví pues a, a irme más a lo a lo interno ¿no? a este yo yo que padecimos todas las personas ¿no? eh, aún así nunca dejé la parte social esa que también como este yo personal no, no, no nos deja tranquilos ¿no? nos acosa ¿no? nos duele lo que pasa y, y por eso también ahí siempre llegan estos poemas que salen a la luz en este libro. Eh, y creo que de esto se trata, ¿no? Cada día tratar de llegar a la excelencia. Y eso es el desarrollo de mucha lectura. Los talleres eh, no dejan de ser imprescindibles, ayuda Ayuda mucho la lectura también mucho más. Y, y quedamos como en un rompecarmes armando piezas, ¿no? Y ver con, cuáles cogemos y encaja mejor. ¿no? Y, y, y yo creo que tomarse muy en serio, como dice el editor, esto no es agarrar y meter un pan y sacarlo así como que quien saca del no hay que sentarse bien a hacer un trabajo que al final tú quieres que trascienda y que, que toque también fibra, ¿no? Y que lleve... Que, los, los problemas no son para mandar, como dice Moraleja, pero sí que queda un mensaje que, que al menos arrastre y, y llama a la gente a... a a querer ser mejor, a querer aportar algo más a esta humanidad que cada día se desmorona, ¿no? Lo vemos. No lo sé si eso, Liliana, tu pregunta o te algo. Sí, Melitón. Eh, es mi, mi consulta eh, iba en dirección al, al, a esta, esta forma de, de, de, de de expresión tan delicada y a la vez tan sugerente. Yo siento que tu obra está aportando a la literatura nacional ya ese, esa marca muy tuya y que seguramente eh, dará a muchos otros escritores algunas pistas de cómo debe escribirse y cómo se debe plantear el quehacer literario en Panamá. Por eso te felicito y de verdad admiro mucho tu trabajo. Muchas gracias Liliana, apreciamos mucho tus comentarios. Ha sido una tarde espectacular, pero, pero tenemos que... Muchas gracias Melitón por participar eh, con sus bellas palabras, sus poesías eh, tan llenas de sentimiento. Y también muchas gracias a Lilibet Mendoza, a Liliana, Dalva y Yuli por acompañarnos en esta tarde y eh, espero que ustedes puedan participar en alguno de los próximos programas de eh, nuestras reuniones de siembra de lectores capítulo de Chiriquí. Y ha sido una tarde entretenida y bellísima con todas estas poesías. Así que, mil gracias, Melitón, y esperamos pues que en el futuro usted continúe participando con nosotros. Bueno, un abrazo grande gracias. para todos los, que nos, todos los que nos acompañaron el día de hoy. Eh, agradezco profundamente a Rosmaría, a Liliana, eh, por este espacio que nos han brindado hoy, y sobre todo a Julieta ¿no? por tomarse ese trabajo de hacer el análisis y presentar esta obra el día de hoy. Eh, muy complacido, eh, en verdad, así me han honrado cediéndome este espacio, lo agradezco mucho y, y espero pues que tengan oportunidad de leer los libros, ¿no? en verdad, sea algo que guste, ¿no? Y que, y que encuentren, igual que yo, un camino ¿no? para dirigir nuestros pasos hacia un mundo mejor. Muchas gracias, muchas gracias, gracias a, todos los que, a todos los que presenten y a los que nos siguen a través de la redes sociales y de mi página web. Hasta el próximo mes.